Nosotros somos unos convencidos de que en el, en el proceso histórico que está viviendo el país eh, recordar sus orígenes democráticos, recordar el origen de su institucionalidad democrática es clave para poder comprender los desafíos que, que nos depara el futuro. Así que muy agradecido a la Biblioteca del Congreso Nacional por, por este aporte que sin lugar a duda va a ser muy bien aprovechado por la comunidad lopradina. Bueno, para mí la exposición ha sido algo muy importante, eh, me gustó mucho porque te habla sobre Chile.